Queridos hermanos, todos deberíamos preguntarnos, con un corazón manso y humilde, si obramos en realidad sirviendo a Dios o lo hacemos para nuestra propia vanagloria. En definitiva, deberíamos poner en cuestión si es oro todo lo que reluce, o si escondemos en el trasfondo de nuestras intenciones, algo más allá del mero deseo de agradar a Dios. Porque no son nuestras acciones lo que importa verdaderamente a Dios sino la pureza de intención con la que son hechas cuando única y exclusivamente buscamos agradarle. Cuántas veces erramos porque con el pretexto de que una cosa redunda en gloria de Dios, en realidad estamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero si nos esforzamos en cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que más le agrada, no podemos errar nunca. No en vano, los que se santificaron antes que nosotros, intentaron hacerlo todo con la más pura de las intenciones, es decir, con el único deseo de agradar al Señor. Aprendamos de ellos, que imitaron a Cristo, y precisamente Cristo todo lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Velemos pues, por la pureza de nuestra intención en todas y cada una de nuestras acciones, cualesquiera que sean nuestras vidas y quehaceres cotidianos. Trabajemos en la viña intentando agradar y complacer en todo a nuestro Señor Jesús, como siempre hicieron los santos. Entre ellos brilla con especial luz, San Alfonso María de Ligorio, pues con su vida humilde y ejemplar, nos enseñó a obrar agradando a Dios. En su sublime obra La verdadera esposa de Jesucristo, o sea, la monja santa, trata profusamente esta cuestión. El capítulo 19 del segundo tomo de dicha obra lo dedica específicamente a esta cuestión, llevando por título, De la pureza de intención. El capítulo reza así. Capítulo 19 de la pureza de intención. 1. La pureza de intención consiste en obrar siempre con el solo fin de agradar a Dios. Y aquí conviene advertir que la intención buena o mala con que obramos, hace que las obras sean buenas o malas en presencia de Dios. Dice el Señor: Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Mateo 6, 22 a 23 por ojo entienden los santos padres la intención, y por cuerpo la obra que se hace. Jesucristo, pues, nos enseña que, si nuestra intención es sencilla, es decir, si tiene por único fin agradarle a él, la obra es del todo buena y resplandeciente de pureza, más si la intención es doble, esto es, si tiene otro fin menos recto, la obra es mala. La santa sencillez no admite en sí misma más que la sola complacencia de Dios de manera que la intención es con respecto a nuestras acciones el alma que les da vida y hace que sean buenas. Para los hombres es tanto mayor el precio de las obras cuanto mayor es el trabajo que se emplea en ellas, pero delante de Dios las obras tienen tanto mayor precio cuanto más pura es la intención con que se hacen, porque, como dice la Escritura, los hombres miran tan solo las obras externas, pero Dios mira el corazón. Primero de Reyes 16, 7, esto es, la voluntad con que se ejecutan porque el hombre ve lo que aparece, más el Señor ve el corazón. Hay por ventura acción más hermosa que la de padecer martirio y dar la vida por la fe. Más dice San Pablo, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tuviere caridad, nada me aprovecha. Aunque diese mi cuerpo a las llamas, si no lo diese por Dios, de nada me aprovecharía. Primera de Corintios 13, 3. Y es mucha verdad, porque como dicen los santos padres, no hacen el mártir los tormentos y la muerte que padece, sino la causa y la intención por que padece. 2. A este propósito decía el profeta real, te ofreceré holocaustos medulosos, Salmo 65, 15. Algunos ofrecen a Dios sacrificios, pero sin meollo, esto es, sin la pura intención de agradarle solamente a él, y Dios no acepta tales ofrendas. Santa María Magdalena de Pacis decía, Dios paga nuestras acciones a peso de pureza, es decir, según es más o menos pura nuestra intención de agradarle. Por esto escribió San Agustín, no atiendas mucho a lo que el hombre hace, sino a lo que mira mientras lo hace. No mires lo que haces, sino el fin con que lo haces, porque, añade San Ambrosio, harás tanto bien, cuanta sea tu intención de hacerlo por la gloria de Dios, tantos haces, cuanto tienes intención. En los sagrados cantares, hablándose de la esposa, se pregunta, ¿quién es esta que sube por el desierto, cómo varita de humo de los aromas de mirra y de incienso, y de todo polvo de perfumero? Cantar de los cantares 3, 6. Aquí, por mirra se entiende la mortificación, por incienso la oración, y por polvo de perfumero todas las demás virtudes. Pero si se alaban todas en la esposa es porque todas sus virtudes formaban una varita de humo oloroso que subía derecho a Dios, es decir, que todas ellas no tenían otro fin que el de agradar al divino Esposo. 3. Para convencernos de lo mucho que vale la buena intención a los ojos de Dios, tenemos dos grandes pruebas y ejemplos en los Evangelios. El primer ejemplo nos lo refiere San Lucas, y es que un día, yendo nuestro Redentor en tiempo de su predicación acompañado de mucha gente que le seguía, una mujer que padecía flujo de sangre, pugnó tanto con aquella multitud, que llegó a tocar la orla del vestido de Jesucristo, el cual dijo entonces, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le contestaron admirados, Maestro, las gentes os oprimen, y decís, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor no hablaba del tacto material, sino de la sed y devoción con que aquella mujer había tocado su vestido. A este propósito escribió San Agustín, Toca a Cristo la fe de pocos, le oprime la turba de muchos. Muchas monjas trabajan mucho a favor del monasterio, para aumentar las rentas, para celebrar pomposas fiestas, y hacen otras cosas que parecen grandes, más sin embargo, como su intención no es pura, oprimen a Jesucristo, pero no le tocan, y de aquí es que más bien le incomodan que le complacen. El otro ejemplo es el de aquella pobre viuda que puso dos pequeñas monedas en el arca del templo, donde los demás habían echado grandes sumas. Hablando de aquella mujer, dijo el Salvador, en verdad os digo, que más echó esta pobre viuda, que todos los otros, Marcos 12, 43. San Cipriano, explicando este pasaje, escribe que el Señor dijo esto porque no tanto considera la obra que se hace, como el afecto y la pureza de intención con que se hace. 4. Pasemos a la práctica. Santa María Magdalena de Pacis decía a sus novicias. En todos vuestros ejercicios no os busquéis nunca a vosotras mismas. La religiosa que en sus acciones se busca a sí misma, obrando, o por deseo de alabanza, o por propia satisfacción, ¿sabéis lo que hace? Hace, dice el profeta Ageo, como aquel que mete el dinero recibido en pago de su trabajo en un saco agujereado, y el que recogió salarios, los puso en saco roto, Ageo 1, 6, es decir, que lo pierde todo. Por esto advirtió el Señor en Mateo 6, 1, Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Guardaos, dice Dios, de obrar con el solo fin de ser vistos y alabados de los hombres, porque, si así lo hiciereis, cuando me pediréis la recompensa os diré, recibiste el galardón, habéis alcanzado ya la alabanza que buscabais, que queréis ahora de mí. Surio refiere en la vida de San Pacomio, que un día cierto monje, en vez de hacer una estera, como los otros, hizo dos, y las puso a la vista del santo para que le alabase, pero ese pacomio dijo a los otros monjes, Mirad, este hermano ha trabajado hasta la noche y ha ofrecido todo su trabajo al demonio. 5. Pero veamos cuáles son las señales para conocer si vuestras obras son hechas verdaderamente para Dios. La primera señal es si, sí, no habiendo tenido buen éxito vuestra obra, no sentís por ello la menor turbación y os quedáis tan tranquila como si hubieseis logrado vuestro intento. Así sucederá cuando la hagáis solo por Dios, porque entonces, viendo que él no la quiere, tampoco la querréis vos, persuadida de que Dios no exige de vos el buen resultado de la obra, sino únicamente que la hagáis con el recto fin de agradarle. La segunda señal es si os alegráis tanto del bien que hacen los otros, como si lo hicieseis vos misma, porque el que solo busca la gloria de Dios, no mira si ésta se consigue por medio de él o de los otros. La tercera señal es cuando no deseáis un oficio o encargo más que otro, sino que os conformáis igualmente con todo lo que os prescribe la obediencia, no buscando nunca otra cosa más que la mayor complacencia de Dios. La cuarta señal es si en vuestras buenas obras no buscáis la aprobación ni las muestras de agradecimiento, más aun cuando os reprendan y maltraten por ellas, conserváis la misma tranquilidad de espíritu que antes pensando que ya habéis logrado vuestro intento de agradar a Dios, que era todo lo que os proponíais. 6. Si alguna vez os alaban mucho por alguna cosa, y la vanagloria os tienta a envaneceros de aquella alabanza, no debéis esforzaros mucho en desecharla con actos contrarios, lo mejor será que no le prestéis atención, y que le digáis, como enseñaba el padre Juan de Ávila, has llegado tarde, porque ya he dado mi obra a Dios. Por lo demás, cuando hagáis algún acto virtuoso, ¿Cómo observar puntualmente la regla? Permanecer rezando en el coro, estar retirada, mortificaros, ayudar a las hermanas conversas en sus trabajos, y otros actos semejantes de edificación, con el objeto de dar también buen ejemplo a las otras. No os detenga el temor de ser vista y alabada, siempre que lo hagáis todo por Dios. El Señor gusta de que los demás observen nuestras buenas obras, para que así procuren imitarlas y le den gloria. A este modo, dice ha de brillar vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Lo que importa es que obremos con buen fin. Cuando nos asalte la vanagloria, digámosle como San Bernardo, que, en cierta ocasión, tentado por la vanidad al tiempo de predicar, le respondió, Ni por ti he empezado, ni por ti cesaré. Ni por ti he empezado el sermón, ni por ti lo suspenderé, mi único objeto al predicar es agradar a Dios. San Francisco Javier decía, que el que sabe que ha merecido el infierno por sus pecados, cuando los hombres le alaban, ha de mirar sus aplausos como otras tantas injurias e irrisiones. Además, decía Santa Teresa, cuando nos propongamos agradar solamente a Dios, el Señor nos dará fuerza para vencer toda vanagloria. 7. La intención con que hacemos los actos virtuosos puede ser buena de tres modos. El primero es cuando los hacemos para alcanzar de Dios los bienes temporales, como si damos limosna, o hacemos decir misas, o ayunamos para librarnos de alguna enfermedad, calumnia u otro trabajo temporal. Esta intención será buena, con tal que vaya acompañada de resignación a la voluntad divina, pero será la menos perfecta si su objeto es puramente terrenal. El segundo modo es cuando obramos para satisfacer a la justicia divina por las penas que hemos merecido por nuestros pecados, o para obtener de Dios los bienes espirituales, como las virtudes, los méritos y una gloria mayor en el paraíso, esta intención es mucho mejor que la primera. Pero el más perfecto de todos es el tercer modo, esto es, cuando en nuestras obras no tenemos otro objeto que el agrado de Dios y el cumplimiento de su santa voluntad. Y esta intención es también la más meritoria, porque cuanto más nosotros al hacer el bien nos olvidemos de nosotros mismos, tanto más Dios se acordará de nosotros y nos colmará de gracias, como lo dijo un día a Santa Catalina de Sena, Hija mía, piensa tú en mí, y yo pensaré en ti. Con esto quiso decir, piensa tú solamente en complacerme, y yo cuidaré de tu aprovechamiento en la virtud, de tus victorias contra los enemigos, de tu perfección y de tu gloria en el cielo. Esto era precisamente lo que decía la Sagrada Esposa yo a mi amado, y la vuelta de él hacia mí, cantar de los cantares 6, 2 y 7, 10. 8. O. Oh. ¿Quién pudiese tener el espíritu de aquella devota mujer, que un religioso dominico vio al viajar con San Luis Rey de Francia por la Palestina? Llevaba aquella mujer un vaso de agua en una mano y una antorcha en la otra, y habiéndole preguntado el religioso por qué llevaba aquello, respondió, yo con esta agua quisiera apagar el infierno y con esta antorcha quemar el paraíso, para que todos sirviesen a Dios, no por el temor del infierno, ni por la esperanza del paraíso, sino solo por amor y por complacerle. En realidad, esto es imitar el amor de los bienaventurados, cuyo único deseo es agradar a Dios, y que, como dice santo Tomás, se gozan más en la felicidad de Dios que en la suya propia. Esto es lo que se entiende por entrar en el gozo del Señor. ¿Cómo se dice a todos los bienaventurados cuando entran en el paraíso, entra en el gozo de tu Señor? Mateo 25, 21. Con este motivo dice San Bernardo que el alma obra con perfección cuando se olvida tanto de sí misma, que obra, no para agradar ella a Dios, sino para que a Dios agrade su obra. Por eso el santo le rogaba diciéndole, haz que te ame por causa de ti. Señor, haced que os ame, no para complacerme a mí mismo, sino para agradaros a vos solo y para hacer vuestra voluntad. 9. San Francisco de Sales decía a este propósito, Las esposas amantes de Jesucristo no se purifican para ser puras, ni se adornan para ser hermosas, sino tan solo para agradar a su esposo, y la confianza que tienen en la bondad de su amante, las libra de todo cuidado y desconfianza de no ser bastante hermosas, y hace que se contenten con una dulce y fiel preparación hecha de buena voluntad. Imitemos al Divino Salvador que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de esto no nos queda más que morir de muerte de amor, no viviendo ya en nosotros, sino haciendo vivir en nosotros a Jesucristo, diciendo, hágase así, Señor, porque así os place. Y adviértase que es mejor y más seguro obrar con el fin de hacer la voluntad de Dios, que para aumentar su gloria, porque así se evitará todo engaño del amor propio, pues muchas veces nosotros, con el pretexto de que una cosa redunda en gloria de Dios, hacemos nuestra propia voluntad, más cuando procuramos cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que más le agrada, no podemos errar nunca. Tengamos entendido que el hacer la voluntad de Dios es la mayor gloria que podemos darle. Así obró siempre nuestro Salvador, es decir, haciéndolo todo para cumplir la voluntad de su eterno Padre. Como lo aseguró repetidas veces, no busco mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió, Juan 5, 30. Y en otro lugar, yo hago siempre lo que a Él le agrada, Juan 8, 29. Por eso se dijo con razón de Jesús que todo lo había hecho bien, bien lo ha hecho todo, Marcos 7, 37. Y si nosotros lo hacemos también así, y logramos agradar a Dios con nuestras obras, ¿qué más queremos? Dice San Juan Crisóstomo. Si eres digno de hacer alguna cosa que agrada a Dios, ¿qué otro premio quieres a más de este? ¿Te parece poco premio el poder tú? Miserable criatura, ¿dar gusto a Dios? 10. Estemos persuadidos de que Dios no nos pide grandes cosas, sino solamente que lo poco que le demos se lo demos con buena intención. San Agustín dice, si el arca no tiene que dar, lo tiene el corazón y la voluntad. Si tu arca, por ser pobre, no tiene nada que dar a Dios, tu voluntad te dará mucho que dar, si le das lo que haces con el solo objeto de agradarle. Ponme. Dice el Señor a cada uno de nosotros, como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, cantar de los cantares 8, 6, esto es, si quieres complacerme, haz que en cuanto desees y hagas, yo sea el blanco de todos tus deseos y acciones. Y hasta llegó a decir que el alma que obra con el solo fin de agradarle, se convierte en hermana y esposa suya y le hiere el corazón con herida de amor, de suerte que no puede dejar de amarla, Llegaste mi corazón, hermana mía esposa. Llegaste mi corazón con el uno de tus ojos, cantar de los cantares 4, 9. Este un ojo significa la única mira que el alma esposa tiene en sus ejercicios de hacer la voluntad divina, no haciendo oración sino para agradar a Dios, no comulgando sino para dar gusto a Dios, no obedeciendo a los superiores sino para obedecer a Dios, y reconociendo en estos a Dios, como dice el apóstol, sirviendo como al Señor, y no como a los hombres, Efesios 6, 7. Y así hace todas sus demás acciones para dar gloria a Dios, siguiendo la exhortación del mismo apóstol en 1 Corintios 10, 31, Pues si coméis, o si bebéis, o hacéis cualquiera otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. La venerable Beatriz de la Encarnación, primera hija de religión de Santa Teresa, decía, No hay precio con que pagar cualquier cosa, por pequeña que sea, hecha por Dios. Y tenía razón, porque todas las acciones que se hacen para agradar a Dios son actos de amor divino que merecen un premio eterno. Por esto escribió el padre Rodríguez que la pureza de intención es una alquimia celestial, por cuyo medio el hierro se convierte en oro, es decir, que las obras más humildes, como el comer, el dormir, el trabajar, el recrearse, hechas por Dios, se convierten en oro de santa caridad. De aquí es que Santa María Magdalena de Pacis creía, como ella decía que el que lo hiciere todo con pura intención iría directamente al paraíso sin pasar por el purgatorio. 11. Por tanto vos, esposa bendita del Señor, desde que os despertéis por la mañana, procurad dirigir a Dios todas las obras de aquel día, ofreciéndoselas juntamente con las acciones que nuestro Salvador practicó durante su vida, porque así le serán más agradables. Luego procurad renovar la misma intención al principio de todas vuestras obras, a lo menos de las más principales, Cómo son la oración, la comunión, la asistencia a la misa, el trabajo, la comida, la recreación. Diciendo siempre, a lo menos mentalmente, Señor, no intento hacer en esto mi voluntad sino la vuestra. El Padre Sanjiure refiere que un santo ermitaño, antes de empezar cualquiera obra, levantaba los ojos al cielo y se paraba un poco. Habiéndole preguntado qué hacía entonces, respondió: Procuro acertar el tiro, queriendo decir, que, así como el arquero apunta al blanco para acertar el tiro, así es preciso poner los ojos en Dios para que nuestras acciones resulten buenas. Además, durante la continuación de la obra es bueno renovar la intención de agradar a Dios. Santa María Magdalena de Pacis, cuando veía a alguna de sus novicias ocupada en cualquier trabajo, solía preguntarle, hermana, ¿con qué fin hacéis esto? Y si no le contestaba inmediatamente que la hacía por Dios, la reprendía cuando estéis ocupada en algún trabajo prescrito por la obediencia, no os quejéis porque no podáis emplear aquel tiempo en la oración, conforme desearais. El padre Baltasar Álvarez estando un día muy ocupado, y deseando desocuparse para ir a rezar, oyó que el Señor le decía, aunque no le tenga conmigo, bástete que yo me sirva de ti. 12. El que lo hace todo por Dios, hará que sus días se hallen llenos, como dijo el profeta, y serán hallados en ellos los días llenos, Salmo 72, 10. Días llenos se entienden en aquellos que se emplean enteramente en agradar a Dios. Al contrario, los días que no se emplean por Dios, son días vacíos, por lo cual dice el salmista que los pecadores no viven la mitad de sus días, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Habiéndose preguntado a un santo religioso franciscano cuánto tiempo hacía que era religioso, respondió. Pobre de mí, hace 75 años que llevo este hábito, pero cuánto tiempo a que soy verdadero religioso, no de nombre, sino, de hecho, no lo sé, en cuanto a mí no puedo decir que haya sido religioso un solo instante. Pluguiese a Dios que lo que dijo aquel religioso por humildad, no tuviesen que decirlo en verdad muchas monjas que tal vez habrán estado treinta o más años en el convento y, todavía no han empezado a ser religiosas. Por eso decía San Eusebio. Piensa que solo has vivido aquel día en que tus obras han tenido luz de pureza. Esto es, que han sido hechas con el solo fin de agradar a Dios. Así pues, examinad vos, oh hermana bendita, vuestras acciones, y ved si podéis llamarlas verdaderamente puras. Es decir, si las habéis hecho solo por Dios, sin entrar en ellas por nada el amor propio, y si veis que en lo pasado no fueron tales, procurad que lo sean en lo venidero. Y de este modo tendréis la dicha de que el Señor os diga en la hora de vuestra muerte, alégrate, mi buena sierva, tú me fuiste fiel en las pocas cosas, haciéndolas con el solo fin de agradarme, y por eso te recompensaré con muchos y grandes premios. Mateo 25, 21. Oración. Oh Jesús mío, ¿cuándo dejaré de seros ingrata? Cuando empezaré a amaros de veras? Oh bondad infinita, tan desconocida y despreciada en el mundo. Me pesa, desgraciada de mí, haberme contado entre el gran número de las almas ingratas. Pero no quiero morir así. Señor, ayudadme, haced que sea toda vuestra antes que venga a sorprenderme la muerte. Dadme vuestro amor, pero un amor ardiente que me haga olvidar de todas las criaturas para acordarme solo de vos, un amor fuerte que me haga vencer todas las dificultades cuando se trate de agradaros, un amor perpetuo, que nunca se interrumpa, entre vos y yo. Os amo, oh amado Redentor mío, y todo lo espero en la sangre que habéis derramado por mí. Todo lo espero también por vuestra intercesión, oh María, refugio, esperanza y madre mía. Amén. Y hasta aquí queridos hermanos, el capítulo 19 de la obra de San Alfonso María de Ligorio, la verdadera esposa de Jesucristo, dedicado a la pureza de intención. Pidamos la intercesión de nuestra Santísima Madre, a quien nada se le niega de lo alto. Y con las gracias recibidas, velemos siempre por agradar a nuestro Señor con el corazón lleno de amor.